Hola amigos de Techcetera, como se darán cuenta, tengo un fondo muy particular y tengo además una invitada increíble que nos va a contar qué hace en la compañía y también seguramente nos va a mostrar un producto muy nuevo. ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien Jimena, cuéntanos qué, quién eres y qué haces en una compañía tan increíble como somos. Claro. Bueno, me llamo Jimena Díaz Covarrubias y soy responsable de marketing y relaciones públicas en Sonos para toda Latinoamérica. Y la verdad que sí, es una compañía increíble y estoy muy contenta de platicar hoy contigo sobre nuestro nuevo lanzamiento. Fantástico. ¿Y de qué se trata? ¿Con qué nos van a deleitar esta vez? Bueno, esta vez déjame te platico un poco de contexto de por qué estamos presentando este producto ahora y esa va a ser como la entrada perfecta al, al lanzamiento. Creo que vas a estar de acuerdo conmigo y todos los que nos ven y nos escuchan también que durante el último año y medio hemos aprendido a apreciar y Disfrutar nuestros hogares y los momentos que vivimos aquí más que nunca antes, ¿no? Eh, no hay nada mejor que disfrutar tus películas, series favoritas, música eh, en la comodidad de tu casa, ¿no? De tu sillón con eh, palomitas, como les decimos en México, eh, <risa> ¿no? Para estas experiencias en casa. Eh, y creo que aunque pronto podamos comenzar a disfrutar de la vida al aire libre otra vez, nada o sea, estas experiencias en casa llegaron para quedarse, ¿no? O sea, las películas se van a seguir estrenando directamente en streaming o eh, va a haber un mix entre en eh, cine y streaming, entonces, pues vas a querer tener esta experiencia de teatro en casa, ya sea para ti solo, para tener amigos, invitados, este, familia, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso, todo este contexto que eh, estamos presentando, nuestra nueva generación de BIM, esta hermosa barra que tienes en tu, en tu fondo de pantalla. Eh. Está increíble, muy bonita. Y, y debo Exacto. decirte algo, desde que probé ARC, cuando la tuve que devolver, mejor dicho, mi esposa me quería sacar de la casa. Ya, ya el sonido del televisor no era lo mismo. Ya esto, me he dicho, la vida me cambió. Entonces, súper chévere que, que lancen otra. Exactamente. Entonces, eh, BIM es nuestra barra de sonido no, para TV, música, videojuegos, podcast, lo que quieras escuchar en streaming de tamaño compacto. Obviamente, para televisiones siempre sugerimos un 50 pulgadas máximo. Si quieres ir un poco más grande, tenemos ARC. Eh, y ahora esta nueva generación tiene, eh, soporta formatos de audio como Dolbyatos. Entonces la idea es que todas estas películas, todo este contenido eh, y esta oferta que hay en streaming lo puedas disfrutar con una mucho mejor calidad, tal cual como debería sonar, como lo imaginaron sus creadores, eh, con esta nueva barra BIM. Jimena, una pregunta, porque tú dijiste segunda generación, ¿no? Ya, ya habíamos visto una en, en otros países que cambia en esta nueva frente a la anterior. Claro, el, en Colombia también teníamos la primera generación. De hecho, todavía eh, quedan, quedan algunas barras por ahí, eh, pero por afuera el formato es, es el mismo tamaño, en la misma forma. Lo que cambia, empezando por el exterior, es eh, la parrilla. no Como eh, platicábamos antes, eh, antes era como de tela eh, y ahora estamos haciendo eh, con este eh, plastificado con eh, micro perforaciones, igual que lo hicimos en Arc, porque esto lo hace que la barra sea mucho más fácil de limpiar y que el sonido viaje aún mejor eh, por toda tu, eh, tu habitación donde tengas la barra. ¿no? Entonces y se ve es primer... increíble. Sí, y también otras cosas estéticas que, por ejemplo, atrás la barra blanca eh, tenía los eh, una parte donde conectas los cables en color negro, ahora la estamos haciendo eh, del mismo color blanco para que se vea mejor con tu hogar, eh, y simplemente un poco más estilizada, pero el formato es, es el mismo, y eh, las bocinas internas también son iguales, lo que cambia es que tiene un CPU que es 40% más rápido o tiene más, 40% más capacidad de procesar información. Y entonces eso es lo que nos ayuda a traer esta eh, mejora, es que podemos ofrecer audio 3D con Dolby Atmos, ¿no? Soportando Dolby Atmos y más adelante en, en el año también vamos a soportar eh, DTS eh, Dolby Audio. Entonces bueno, estas dos tecnologías inmersivas las vamos a soportar. Una pregunta, Jimena, que... Generalmente mis tías, cuando me ven haciendo eh, algún tipo de video y demás, me, me dicen, oye, pero yo, yo necesito entender para qué quiero procesar más rápido. ¿Cómo me Totalmente. ayuda Totalmente. Sí, bueno, para tus tías y todas las mías también y mis amigos, lo que les contestaría uh -huh. es... Eh, Vas a escuchar cuando escuches con BIM cualquier contenido, aunque no se endobleadamos, o sea, cualquier cosa que pase por tu tele o por tu celular, Spotify, lo que sea a través de BIM, se va a escuchar mucho más profundo, más espacioso, eh, como más, más envolvente en realidad, ¿no? O sea, lo que logramos con toda la tecnología que hay dentro de BIM es que con una sola barra, en una sola posición abajo de tu televisión, puedas sentir este este sonido que te envuelve como si estuvieras en un cine, ¿no? Eh, entonces eso es realmente lo que hace la diferencia con Bim. ¡Wow! Muy chévere. Pero el True Play y todo eso sigue estando ahí presente. Exacto, qué, qué bueno que lo mencionas. Sí, definitivo. O sea, toda la tecnología que hay dentro hace que se escuche increíble. Pero te llega tu barra a la casa o la compras y la conectas y tiene una configuración o a, a, ecualización estándar, ¿no? Para una casa estándar. Y con TruePlay esta tecnología de ajuste patentada exclusiva por Sonos, lo que haces es eh, con tu celular ecualizar y ajustar el sonido de tu bim específicamente para el lugar en el que estás. Bueno, con bim o con cualquier otro producto de Sonos, en realidad. Entonces, lo que hace es eh, tu celular escucha cómo rebotan las ondas del sonido en el cuarto, de acuerdo al espacio, dónde están las paredes, los materiales, si es este, madera, si es metal, eh, los muebles que tienen, y entonces ecualiza el audio, graves, agudos, medios, etcétera, para que suene lo mejor que se pueda en el lugar que estés. Ok. Bueno, y tengo otros amigos que, que son un poco más geeks y que inclusive hasta juegan. Ese es un perfil de usuario supremamente exigente. ¿Qué, qué tipo de cosas o ventajas les puede dar a, a ese perfil de usuario? Pues... Eh... Definitivamente las mismas que te mencionaba antes, ¿no? O sea, ya hay contenido en consolas de videojuegos, ¿no? Como Xbox, que también está en Dolby Atmos. Y entonces esta barra te va a dar esa experiencia. O sea, tanto BIM como Arc te van a ayudar a que el videojuego se sienta todavía más como que real, ¿no? Y que estás ahí adentro. Entonces, definitivo, eh, a todos los gamers y fanáticos de los videojuegos, diría que BIM es una excelente opción eh, para empezar a construir tu sistema de audio inmersivo, ¿no? Buenísimo. O sea, para todos los que le tienen miedo a la latencia, que son esas demoras en donde están en un shooter, disparan y ya me mataron y todavía no he oído el tiro, eso no va a pasar, ¿no? No, para nada. Fantástico, fantástico. Y, y más y... increíble aún, Felipe, perdón que te interrumpa, es que puedes empezar con BIM, ¿no? Pero si después quieres agregar dos bocinas traseras, one, como para tener un sonido surround más increíble, o este un subwoofer, ¿no? O sea, todavía se va a escuchar más potente la acción y más esos disparos y más esas explosiones. E incluso si alguien está como viendo cómo juegas y se va a otra habitación donde tienes otro producto, Sonos, va a poder escuchar también toda la acción en cualquier bocina de Sonos o parlante de Sonos que tengas en la casa, ¿no? Es una gran ventaja, indudablemente. Sí. O sea, no, no... Si quiero expandirme, puedo hacerlo sin ningún problema. Pero bueno, en la casa generalmente yo tengo, un, pues, algunas limitaciones, ¿sí? Porque tengo una bebé y es, en, en el día puedo hacer mucho ruido, pero en la noche, si yo quiero usar esta nueva versión de Bim lo puedo hacer. Tengo entendido que, que hasta tiene un modo noche, ¿no? Sí, exacto. Tenemos dos, este características o funciones especiales dentro de la aplicación para Bim y para ARC también, nuestras dos opciones de teatro en casa, eh, una se llama sonido nocturno y cuando seleccionas este modo, lo que hace es que enfatiza más los diálogos, los, los diálogos ajá, las voces y cualquier explosión, eh, ruido muy estruendoso, lo apaga y lo hace menos ruidoso valga la redundancia para que justamente puedas tener el volumen un poco alto, pero no despiertes a los vecinos o a tu bebé. A mí me pasa lo mismo también este, con mi hija y es una súper función. Eh, y la otra es mejora de los diálogos, ¿no? Que a veces hay eh, cierto contenido que no son tan claros los diálogos o el sonido a veces está mezclado diferente y entonces se escucha más cualquier otro ruido ambiental que los diálogos. Entonces lo que hace simplemente es poner enfoque y hacer más nítidos los diálogos sin necesidad de bajar eh, las explosiones ni nada, los ruidos fuertes como en el otro modo, no entonces tienes estas dos funciones, sonido nocturno para no despertar a los vecinos y a tu hija, bebé, este, y, a, y, y mejora de los diálogos para escucharlos todavía más claramente. Buenísimo, yo creo que mi esposa cuando la estemos probando va a quedar feliz porque algo que sí. nos pasa es que cuando oímos películas que vienen de España y están en, en Español de España, a veces nos cuesta un montón entender la voz, entonces si se puede hacer, por así decirlo, el énfasis en la voz, fantástico. Eso va a ayudar. Exacto. Bastante. Perfecto, bueno. exactamente. Fantástico. Y cuéntanos más, o sea, porque estoy seguro que bajo esa malla o esa parrilla nueva hay grandes sorpresas, ¿no? ¿Cuántos amplificadores, cuántos subwoofers, cuántos tweeters, cosas así como para los más geeks? Sí, déjame te platico dos cosas antes, como más de afuera claro, que vale, tiene, vale. También para Geeks y para eh, tu esposa y para las tías y amigos que no eh, se meten tanto en eso, pero eh, algo que me encanta también de Bim y, pues sí, de Bim es que tenemos ahora capacidades NFC, entonces eso significa que el setup de tu producto va a ser, o la configuración va a ser mucho más rápida. Entonces, simplemente con acercar la parte de atrás de tu celular un tap a la parte de arriba de la barra, se va a configurar eh, en un minuto y vas a poder estar escuchando música súper fácil en menos de dos minutos, ¿no? Eh, y bueno, eh, otra cosa ahora sí más para, los, para la gente más y eh, es que también ahora la hicimos compatible con HDMI y ARC para tu televisión. Entonces, lo que eso hace es que pues, puedas disfrutar tanto músicas, eh, música perdón, como películas o series en más alta definición, soportando eh, más formatos de audio de mayor eh, definición. Fantástico. Entonces, se simplifica tanto la conexión con mi smartphone o con mi dispositivo como la conexión física del cable. Ya no tengo que tener más cables, es solo un HDMI y me sirve para todo. Exactamente. Uh -huh. ¡Wow! ¡Fantástico! Pero bueno, cuéntanos qué hay debajo, a nivel de, de amplificadores, subwoofers, tweeters y demás. Entonces, internamente, Bim tiene una tecnología acústica impresionante. Tiene eh, cinco bocinas internas o parlantes internos que van a hacer que o sea, se llene tu habitación de un sonido increíble, con diálogos eh, súper cristalinos, porque una de las mejoras que hicimos en esta generación versus la anterior es todavía una nitidez más, eh, pues sí, mucho más nítidos los diálogos y el canal central, ¿no? Con los mismos parlantes que tenía la barra anterior, pero todo es eh, gracias a la nueva capacidad de procesamiento y tecnología, bueno, en el software, desarrollo de software, que hace que esos mismos parlantes suenen todavía mejor. Entonces, eh, bueno, tienen un eh, mid-buffer, son, bueno, son cuatro sub eh, mid perdón elípticos, que son elípticos eh, porque el formato de BIM es bastante pequeño para que lo puedas tener en un espacio, en una casa, departamento más pequeño, y eh, ayudan a ocupar menos espacio, pero igual te van a dar como esos graves eh, súper eh, intensos. no eh, Tenemos también... Eh, un Twitter central, que te ayuda como con estos agudos y esta eh, nitidez de los diálogos. Y, pues, eh, otra cosa, eso, eso es como los componentes internos, ¿no? Pero algo de cómo se escucha hacia afuera y cómo transformamos eh, la, la metadata, digamos, de Dolby Atmos hacia, eh, hacia el usuario. Es con esto que llamamos como matriz en fases. Entonces, esto me voy a meter un poco más a detalle, pero creo que lo vas a apreciar. Y dime si lo estoy explicando claramente. Pero cuando tú, eh, cuando se graba en Dolby Atmos, no se graba en canales, ¿no? Todo es metadata. Y entonces, eh, pues la barra recibe esa información, pero realmente la magia está en cómo hacemos que se proyecte esa información eh, en el cuarto, ¿no? Y esa, ese sonido que realmente es envolvente. Entonces, lo que hacemos es. Eh, decodificar esa información y ponerla espacialmente eh, y virtualmente colocándola en el, en el espacio. Entonces, eh, con la barra anterior teníamos tres matrices o tres fases donde podíamos acomodar el audio y ahora tenemos cinco. Entonces, estas dos que agregamos son para poder dar más profundidad y más espacio en, la, en el contenido y también más altura. Entonces, eh, lo que hacemos es con tecnología psicoacústica, se llama, eh, que tú sientas como que estás en el cine, eh, ves que en el cine tienes como muchas bocinas físicas alrededor, arriba, entonces eso es lo que hace que te sientas realmente envuelto por el contenido. Y entonces lo que hacemos con, con esta tecnología es intentar crear esa misma experiencia, pero de manera virtual. Entonces, tu cerebro escucha y siente como si estuviera eh, en el cine, ¿no? Entonces, ese es otro de las... Eh, mejoras eh, que hicimos en este producto. Y aún mejor, si quieres sentir todavía más envolvente el sonido, puedes agregar, como te decía, dos one o dos 1 SL traseras. Y este, estos, eh, estas fases que se enfocaban antes en surround, ahora se van a enfocar solamente en altura. Entonces, simplemente con agregar dos bocinas, tu barra cambia por completo el, el modo y te da todavía esa sensación más, espacial, más espaciosa del contenido que estás escuchando. Wow, eso está súper chévere y ojalá en algún momento eh, el audio espacial de Netflix se pueda usar con una barra como esta. Porque me parece que al emparejarlo con unos One, o sea, sería como la configuración soñada para todos los que les encanta consumir contenido. Exacto. Bueno, fantástico. Ahora... Una de las preguntas que, que siempre nos hacen cuando llega un producto nuevo y hay otro en el mercado de la marca es ¿cuál sería la diferencia entre los usuarios de ARC versus los de el New Beam? A nivel de, me imagino, ya nos dijiste que tamaño de, de las pantallas es recomendable que el, hasta 50 pulgadas, ¿cierto? Ahora, Exacto. a nivel de precios debe haber diferencias y alguna otra. Sí, definitivamente a nivel de precios también. Y otra es que eh, Bim solamente tiene cinco bocinas internas. Arc tiene 11 y tiene dos bocinas que proyectan hacia arriba y dos que proyectan a los lados. Entonces eso te da obvia, una sensación todavía mucho más inmersiva eh, que Beam, ¿no? Entonces realmente... Uno, para televisiones más grandes y para gente que realmente quiere sentirse súper envuelto por, por el contenido y por la acción, Arc sería la, la mejor opción. Porque nada puede, digamos, que competir contra bocinas físicas, ¿no? Eh, entonces Arc definitivo te va a dar una experiencia mucho más eh, envolvente que Bim. Pero Bim igual para el tamaño que tiene es, es impresionante lo que puedes lograr. Fantástico. Bueno, y, y, y la parte dura que a, que a todos nos duele. ¿Cuánto va a costar y cuándo va a llegar? Sí, la buena noticia es que va a llegar el 5 de octubre a Colombia, igual que en el resto del mundo. Y el precio está, son $449 dólares americanos y en Colombia tenemos un precio sugerido de $2,099,900 pesos colombianos. Entonces obviamente puede variar por tipo de cambio, pero ese es el precio sugerido que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Me encanta y, y espero probarlo. Ahora, última pregunta. Tengo entendido que tiene micrófonos. ¿Esto es para invocar al asistente o es para aislar el ruido? o, o ¿Cuál es el, el uso? Tiene dos usos. Uno es para la tecnología TruePlay que comentábamos antes. Estos micrófonos ayudan a comunicarse con el teléfono y escuchar cómo rebota el sonido de la barra en el espacio. Y el otro es para asistentes de voz. En otros países, en Colombia, todavía no tenemos esa eh, disponibilidad de asistente de Google y Amazon Alexa, pero está preparada para que en el futuro, cuando estén disponibles dentro de Sonos, eh, puedan habilitarse en esta barra y en el resto de nuestros productos con micrófono. Perfecto, Jimena. Muchísimas gracias. O sea, un producto que vale la pena probar, increíble. Y además, gracias por tu tiempo y, y por explicarnos y aclarar todas esas dudas que teníamos. Claro, gracias a ti, Felipe.